Sí, se siente horrible, eh. Sí, se sienta horrible. No puede ser. Salte mal en el juego. No, 30. No, no tan lejos, pero... Ajá. O sea, hay una nave. Que hay una subida ahí super del demo. ¿Se sí, una... cuenta que Nico se fue? No, no es eso. Es eh, joder. No. Ah, lo que bueno, yo escribí de... No, no está Nico, si se fue ese, fue, ese, fue, ese, fue, ese fue, no sé o no, no me acuerdo. Creo que ya está en sí, la... No, no, sé. pues a ver, no, no, no, no, no, que yo le quiero no me conozco esta pierdo en de todo Okay, bien? <laughs> No puede ser No puede ser, no es posible No es posible sí. No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer no ¿Dónde? No me lo puedo creer, me lo pasé, me lo pasé Me lo pasé, me lo pasé Buenísima Me lo pasé Buenísima, Buenísima GG, buenísima maestro solo, me lo maestro solo Puta madre, no me lo puedo creer Buenísima, bro, GG Que buena enorgulleciendo al yo de hace 6 años que, que me quería pasar esto Ah, qué, qué, qué, qué, qué alegría Uf, Dios Bueno Está muriendo por dentro, mientras. Sí. <ríe> Fiebre no siento ya. Bueno, 7, voy a seguir lo mío. Yo te digo otra vez y ya está. Ahora cuento okay. tus intentos esto. Ok, 7000, literal. <ríe> ¿7000? Pero, es que, pero es que la cagué porque, tipo, antes jugaba a nivel solo por diversión. ¿sabes? O sea, tipo, practicaba así fallando sin saberme el nivel. Y fueron como 3000, 4000 intentos. Buah. Entonces no sé si restarle o... Oh, no. Eh, no, da igual, bueno. da igual, da igual, da igual. Bueno, GG eh, solo. Nice. Ah, Dios. qué alegría. Porque vamos a porque vamos a borrar esa capa, dale, borra, borra, borra, borra, quita, quita, quita, quita, quita, quita, quita, quita. Vale, muy bien. Borra la capa, dándole suprimir, o clic derecho o eliminar como tú quieras. Venga, rápido, rápido, rápido, rápido, rápido, rápido, rápido, rápido, rápido, rápido, rápido, rápido, rápido, rápido. Ahí me acaba. Lo mismo con la varita Lo vemos con la varita mágica, vale. Tú tranquilo que luego el efecto de sombra se va a ir, pero yo lo puedo poner. Vale, eso, eso, y también selecciona el otro, el otro, el otro, el otro grande, <risa> la izquierda, la izquierda, ahí, ahí, muy bien, vale, control C, control. -se.